Lo primero que hay que ver si el país dispone de, de esa tecnología, primero nada, porque sabemos la limitación económica que hay, segundo, ver si, si le va a dar seguimiento a una medida como esa. Y, y además de que sea aplicable legalmente, sin una condena efectiva de la justicia, solamente porque amenaza, no está estipulado en el Código Penal, colocar creyete. Había que legislar en ese sentido. Claro que sí. Lo veo bien. bien. ¿Por qué? Claro, porque así se da cuenta de esto y lo tiene monitoreado. La gente, ¿tú me entiendes? Que está delitiendo. Pues claro. ¿Considera usted que tenga efectividad? Claro que sí. ¿Por qué? Ay, son gente delincuente. Son salvajes. Pero en el ámbito de feminicidio, o sea. Que a la mujer, que en este ámbito, bueno, depende, si sí, sí hacen la cosa como de la es. mujer dominicana, tenemos que darle una bienvenida buena, pero yo entiendo que eh, esa medida que el presidente ha solicitado, entiendo que está demasiado sofisticada para lo que es en nuestro sistema de justicia de la República Dominicana. Porque si bien es cierto, debemos entender que este es un modelo del sistema norteamericano y por, lo, por ende entendemos que no están dadas las condiciones todavía para ese tipo de implementación todavía aquí. Pienso que la medida, el anuncio de la medida ya es un paso de avance en cierta medida si utilizamos la tecnología, aprovechamos esas herramientas para por lo menos persuadir a los agresores. Ahora, yo pienso que debe ir más allá del asunto nada más de la violencia del hombre hacia la mujer, porque la violencia ha sido generalizada y se ve solo de un solo lado. Pienso que es correcta y ojalá se pueda implementar y que se disponga de los recursos necesarios para hacer posible y hacer real, no en un anuncio. Así como se ha estado implementando las casas de acogida, ...para las mujeres agredidas y, y, y a, eh, prácticamente perseguidas por sus agresores... ...pienso que de esta misma manera el Estado Dominicano a través de su gobierno... ...en este caso lo encarna el, el, el Luis Abinader... ...debe eh, buscarse los recursos necesarios para hacer eso realidad. Eh, sería necesario, pero la efectividad habríamos que ver... ...habríamos que estar seguros si se puede eh, manejar la situación desde el Estado... Tendría los recursos, eh, la, la, la, la intención la tendría, los recursos para darle seguimiento. Si existen los medios, eh, excelente. De lo contrario, eh, creo que no, no tendrá gran efectividad. Pero si se implementa, vamos a acogerlo con, mucha, con mucho halago.